Hola de nuevo bienvenidos a todos para los que no sabéis quién soy aún mi nombre es Israel Cantillo y en esta ocasión vamos a inaugurar una nueva sección que es la de los editores dentro de Blender si no has visto las secciones anteriores eh, te recomiendo que les eches un vistazo porque hay cosas que se están explicando en esas eh, en esos vídeos que ya voy a dar por explicadas aquí y que deberían de entrar realmente en esta parte vale pero que han ido sido adelantadas en, en secciones anteriores vale eh, no olvidéis, si os gusta lo que estáis viendo y, y os gusta los, la, la manera que tengo de explicar las cosas, pues suscribiros a mi canal y, y dar un like aquel, al vídeo que lo merezca, ¿de acuerdo? Eh, bueno, sin más, eh, si no os parece mal, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Venga chicos, hasta ahora. <risa> Hola chicas y chicos. Blender dispone de un amplio número de editores que nos van a permitir modificar y mostrar diferentes aspectos de los datos, ¿vale? Eh, como ya hemos eh, podido comentar en ocasiones anteriores, los editores se encuentran, cada uno de ellos, en un área, ¿vale? En concreta dentro del espacio de trabajo en el que nos encontremos trabajando. ¿vale? Además. Todos los editores tienen un selector de tipo de editor en la esquina superior izquierda que lo que nos va a permitir es cambiar del editor en el área en el que deseemos que cambiar. ¿vale? Los editores están agrupados en cuatro grandes grupos que son general, animación, secuencias de comandos y datos. En el grupo general lo que tenemos son editores que están destinados a ser empleados en, pues, eh, para términos generales, por ejemplo, la vista 3D, que es el editor por defecto que tenemos cuando arrancamos Blender, o bien un editor de imágenes o un editor de UVs, ¿vale? En la sección o en el grupo de animación, lo que vamos a encontrar son editores que están orientados más a temas de animación o relacionados con temas de animación tales como la planilla de tiempos o bien eh, el editor de línea de tiempos o, lo, o un editor de curvas, ¿vale? Los vamos a ver ahora. Y en, en el grupo de las secuencias de comandos, lo que vamos a tener son editores sobre los que vamos a poder escribir texto o bien información en general, así como secuencias de comandos para Python en Blender. Y, finalmente, el grupo de datos. Este grupo de datos lo que contienen son editores tales como el listado o el Outliner o bien las propias propiedades de Blender, que también son un editor, aunque estén en un menú que os lo estaba explicando anteriormente en, en uno de los primeros vídeos, en el menú de edición, eh, no deja de ser un editor dentro de Blender, ¿vale? Bien, lo que os comentaba, este botón de aquí es el selector del tipo de editor, ¿vale? Estos son los cuatro grupos que os he comentado y estos son los editores que dependen de cada uno de esos cuatro grupos. Veis que están aquí las preferencias dentro del grupo de datos. ¿De acuerdo? Top Sheet es la planilla de tiempos. Graph Editor es, es traducido en Blender como la, eh, el editor de curvas. ¿Vale? Eh, lo iremos viendo poco a poco. Ahora lo que vamos a ver es el editor 3D y vamos a entrar en detalle en él, ¿de acuerdo? Así que pasamos a la vista 3D. Para poderos explicar lo que es la vista 3D, me voy a centrar en el manual de Blender y voy a seguir la misma categorización que hace o el mismo índice que, que tiene el propio manual, de tal manera de que algunas de las cosas que ya están en ese índice, ya las hemos visto, así que voy a sobrepasar por ellas un poquito por encima, ¿vale? Y me voy a ir centrando en todo aquello que no, que no hemos visto aún. Mm, entiendo que de esta manera, aunque es uno de los editores más extensos que tiene Blender, eh, podremos conseguir reducir el tiempo del vídeo, ¿vale? Para que se ajuste, pues, más o menos a lo que estamos teniendo últimamente, ¿vale? Bien, Vamos a empezar con una pequeña introducción, la escena de inicio, modos de objeto, cómo se navega, ya sabéis cómo se hace, eh, qué es el cursor 3D, ya está explicado, cómo se seleccionan objetos, ¿Vale? también lo, lo hemos explicado, pero ahí vamos a entrar un poquito en detalle en algunos conceptos. Vamos a ver algunos controles, la visualización, eh, modos de, de visualización la barra de herramientas, que ya la hemos visto, la barra lateral, que también la hemos visto, y eh, el renderizado de la vista. ¿De acuerdo? De acuerdo. La vista 3D se emplea habitualmente para eh, cierta, eh, ciertos propósitos tales como modelar, animar, o pintar texturas, o, u otra serie de cosas. ¿De acuerdo? Teníamos una sección de cabecera que estaba aquí arriba. ¿Os acordáis? Bien, aquí hay cosas que no hemos visto aún, como es los modos que presentan la vista 3D, o bien que los vamos a ver en detalle más adelante, ¿vale? Pero serían estos, hay alguno más, ¿vale? También tenemos un pequeño menú que hemos ido viendo ya en vídeos anteriores, más o menos en detalle. También tenemos lo que se denominan controles de transformación, que son estos controles de aquí, ¿vale? Y eh, una sección de visualización y de sombreado. ¿vale? También tenemos una barra lateral que es esta de aquí. No, perdón. Esta es la barra de herramientas y la barra lateral está aquí. ¿De acuerdo? Y en el manual vienen especificadas como regiones. Región de la barra de herramientas, región de la barra lateral. Voy a quitar el panel este y nos encontramos en la escena de inicio. Ya la hemos explicado. No voy a entrar en detalle en ella, ¿vale? Simplemente decir pues, que tenemos una serie de elementos que está nuestro queridísimo cursor 3D aquí, ¿vale? Eh, la cuadrícula que tenemos en el suelo, ¿vale? Y, y poco más, ¿de acuerdo? También tenemos informaciones que están superpuestas ¿Vale? Como esta de aquí. ¿Vale? En los modos de objeto, y esta, esta sección es importante, ¿vale? Eh, nos van a permitir interactuar de una manera u otra con los elementos que tenemos en la escena. Y los propios elementos que tenemos en la escena van a hacer que aparezcan más o menos modos de objeto dentro de, de Blender. ¿Vale? Dentro de la vista 3D. El modo por defecto es el modo objeto, ¿vale? Pero también tenemos otra serie de modos aquí. Bien, os los explico. El modo objeto es, eh, está disponible para todos los tipos de objeto y está dedicado a la edición de los bloques de datos de objeto, ¿vale? Que son la posición, la rotación, el tamaño, ¿vale? Las transformaciones. Luego tenemos el modo de edición, que es este de aquí. El modo de edición lo que nos va a permitir es realizar eh, ediciones para determinados tipos de objeto. No está para todos los tipos de objeto, ¿vale? solo para aquellos que son renderizables. Y está dedicado, están dedicados a la edición de bloques de datos. Acordaros... Cuando hablábamos de los objetos, en la sección de primeros pasos, que decíamos que un objeto está, eh, tiene la información de transformación, rotación, eh, desplazamiento y escala, y por otro lado tenían los datos de objeto, que eran, comentamos también en un vídeo posterior, que esos datos de objeto Blender los denomina bloques de datos, al igual que muchos otros, ¿vale? pero el concreto de los objetos es datos de objeto. Los modos de edición nos van a permitir modificar precisamente esos datos de objeto. Además, tenemos también el modo de esculpido, ¿vale? Donde se nos van a mostrar herramientas específicas del modo de esculpido, para poder esculpir objetos, ¿vale? Para todos aquellos objetos tipo malla, ¿vale? Que, que con una eh, densidad suficiente... Eh, porque con modelos de muy baja densidad no tiene sentido esculpir, eh, pues eh, con una densidad suficiente nos permiten realizar esculpidos, ¿vale? Para poder hacer un trabajo artístico. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos eh, la, eh, el modo de pintar vértices, ¿vale? Que lo que nos va a permitir, veis que el, el, el icono del ratón ha cambiado, eh, el modo de pintar vértices... Es un modo solo para las mallas, para los objetos de tipo de malla. Y además permite establecer eh, colores para los vértices de la malla. Por ejemplo, para vale Además, tenemos aquí el Wave, wave Paint. ¿vale? Wave Paint vendrán en muchos sitios diciéndote que es eh, para pintar pesos, ¿vale? Y Blender lo traduce como pintar influencias. A mí me gusta más el término de influencias, aunque el, el término de pesos, y de hecho el propio icono, si os fijáis, es como un muñecote con unas pesas, ¿vale? Eh, bueno, pues está bien aceptado. Si lo oís, que, que sepáis que, que hace referencia a esto. Yo lo voy a denominar influencias, ¿vale? Pintar influencias es solo para objetos de tipo de malla. Y está dedicado a ponderar determinados grupos de vértices, ¿vale? ¿ponderarlos para qué? Pues para, eh, ya lo veremos. Eh, cuando vayamos a trabajar, podremos hacer que tenga más intensidad eh, algo que queramos aplicar sobre el objeto en una determinada zona que en otra. Funciona como realicemos esas pinturas. Todo eso lo vamos a ver. También tenemos eh, el Texture Paint, ¿vale? Que es el modo de pintar texturas. Y es un modo igualmente solo para objetos de tipo de malla y te permite pintar eh, una textura de, para, para un determinado objeto. ¿Cuál es la peculiaridad de esto? Pues que para poder pintar una, una textura primero has de tener una textura. Si no tienes una textura no puedes pintarla. ¿vale? Y en el caso de Blender, cuando no tenemos algo o nos falta algo, nos pinta el objeto de, un, de este color, ¿vale? Este color así, violeta o morado, ¿vale? En el momento que nosotros tenemos una textura, ya eh, no aparecería de este color y nos permitiría realizar eh, pintado sobre la textura, ¿de acuerdo? Hay aún más modos que aquí no los veis. Ya os comenté al principio que dependiendo del tipo de objeto que tuviéramos en pantalla, en la escena, habría modos que se mostrarían. Y un ejemplo de ello puede ser el armature o esqueleto, ¿vale? Yo voy a poner un armature aquí, lo vamos a mover, un segundito, ya tenemos que sacar el teclado, ¿vale? Entraremos en detalle en lo que son los, los esqueletos en su debido momento. Simplemente quedaros de momento con, estamos viendo los modos, pues que es un tipo de objeto diferente al tipo de objeto de malla y que nos va a permitir entrar en lo que se denomina un modo de pose, ¿vale? El modo de pose es un modo que es exclusivo para los esqueletos y está dedicado a realizar el posado de los, de los esqueletos, ¿vale? Para poder eh, parametrizar cómo queremos que los objetos se platen en pantalla, ¿vale? O cómo se muevan, ¿vale? Es lo que se denominaría el Rigging, que, que es una... Eh, metodología que también vamos a ver más adelante pero es una metodología muy avanzada todavía de acuerdo a, para el nivel en el que nos encontramos entendedme ¿vale? ¿qué más tenemos? bueno pues hay editores de partículas en, o sea hay modos de partículas también si yo añado aquí partículas esto lo tendría que ver ¿Veis? Aparece aquí el modo de partículas, de editar partículas. El modo de editar partículas es solo para objetos de tipo malla Y está dedicado a objetos de partículas. vale Y es útil para sistemas editables, como por ejemplo es el pelo. ¿De acuerdo? Y con esto hemos visto... Bueno, no, perdonad, me falta un modo. vale eh, No lo hemos visto aquí. Bien, ¿os acordáis que en un vídeo entré en un proyecto de animación 2D? Un segundito, bien, ¿os acordáis de esta pantalla? ¿Recordáis que os dije que este editor era la vista 3D? Fijaros que el modo que tiene aquí puesto es el modo de dibujo, ¿vale? Tenemos el modo de objeto, el modo de edición, esculpido, dibujo, tal... Pero tenemos el modo de dibujo. El modo de dibujo es un modo solo para el lápiz de cera. Y está dedicado para crear trazos del lápiz de cera. ¿Vale? Me he venido aquí porque recuerdo que en aquel vídeo os dije, es el visor de la vista 3D. Y estabais viendo esto y estabais diciendo, leches, esto es para pintar, ¿no? ¿Qué 3D? ¿Qué 3D? Bueno, pues es la vista 3D. ¿Vale? Es el editor de la vista 3D, ahí lo tenéis en la vista, y utiliza un modo que es el modo de dibujo para el lápiz de cera. ¿De acuerdo? Vuelvo al general. Una de las cosas que se me han quedado en el tintero, hablando de los modos, es eh, la posibilidad de realizar ediciones multiobjeto. En Blender podemos realizar ediciones multiobjeto, tanto en el modo de editar, como en el modo de pose, ¿vale? Y esto lo podemos realizar eh, cuando queremos realizar, por ejemplo, animaciones de múltiples personajes al mismo tiempo, en el modo pose, por ejemplo, ¿vale? Y mm, tenemos una utilidad o un atajo de teclado que nos va a permitir realizar transferencias de objeto entre los diferentes modos. Os explico esto un poquito más visualmente. Ahora mismo tenemos un objeto que es un cubo, ¿vale? Voy a añadir un nuevo objeto más. Sí. A ah, y en esta ocasión voy a poner un cilindro. Lo Vamos a mover. Aquí, ¿vale? Bien, si yo entro en el modo de edición, ¿vale? Entro en el modo de edición sobre el objeto que está seleccionado. Y en el otro objeto, en el modo de edición, no me va a dejar participar de él. Entonces, me voy al modo de edición y veis que nos empieza a mostrar lo que es la malla del objeto. Si yo me quiero venir a este objeto, veis que no hay ninguna interacción con él, pero con este sí puedo interactuar con los vértices, con sus aristas o con sus caras, ¿vale? Pero en este no. Bien, tenemos, si estamos en el modo de edición y estamos trabajando y queremos realizar ediciones de diferentes objetos, en lugar de ir conmutando entre el modo de objeto y el modo de edición para ir seleccionando el objeto con el que queremos trabajar, contamos con un atajo de teclado que es Alt-Q. ¿vale? Y eh, lo que hace es llevar el objeto sobre el que tenemos el puntero del ratón al modo de edición. Y aquel que se encuentre en ese momento en el modo de edición lo lleva al modo objeto. Por ejemplo, este. Voy a hacer Alt-Q. Y veis que ya este objeto deja de estar en modo de edición y este objeto está ya en modo de edición. ¿Vale? Si repito la misma operación con el cilindro ahora ALT Q no estáis viendo las teclas no las he puesto pero creedme cuando digo que hago ALT Q vale. <ríe> bien eh, con ALT Q y eh, veis que he recuperado este objeto para el modo de edición y este objeto se ha ido otra vez al modo de objeto. ¿Vale? Ahora con el tabulador Puedo conmutar también entre el modo de objeto y el modo de edición, ¿vale? Lo habréis visto en algún vídeo y cuando vamos, vayamos a la sección de modelado vamos a verlo muy asiduamente, ¿de acuerdo? Bien, ahora seguimos con, con la siguiente sección, que es la navegación. La sección de navegación dentro de la vista 3D la hemos ido viendo ya en algún vídeo anterior. Tengo un vídeo en primeros pasos, creo recordar que es el primero. Os trataré de enlazar el vídeo aquí en, en este mismo vídeo en YouTube, ¿vale? En el que se habla específicamente sobre la, los métodos de navegación. No voy a entrar en, en analizar nuevamente todo aquello. Si queréis, echadle un vistazo para refrescar, ¿vale? Eh, lo que sí voy a hacer es explicaros algunas cositas más que teníamos que tenemos dentro de de esta parte de la navegación ¿vale? eh, tenemos lo que se denomina en regiones de vista ¿vale? y lo que nos va a permitir una región de vista es realizar un recorte a una sección a una parte de lo que con lo que estemos trabajando para poder centrarnos en ello y poder realizar el trabajo de una manera más precisa pero no solo para esto, también para renderizar cuando nosotros queremos realizar un procesado de, un, de una escena o, o renderizar una escena en lugar de, de hacerlo sobre la escena entera a lo mejor nos puede interesar realizar eh, un renderizado o un procesado de una sección muy concreta muy específica porque de esa manera vamos a tener una perspectiva de cómo va a quedar toda, la, toda la, la escena ¿no? o bien porque es una zona pues, más conflictiva a la hora de renderizar y queremos ver que esa parte va a quedar realmente bien porque de esa manera entendemos que el resto de la escena también va a quedar bien ¿Vale? Bien, para hacer esto dentro del menú vista tenemos View Regions, ¿vale? eh, la pista de regiones y aquí tenemos el Clipping Region que lo que nos va a permitir es sobre la propia eh, vista 3D eh, realizar una, una acotación de una región para trabajar con ella o bien la Render Region, ¿vale? cada una de ellas tiene su atajo de teclado, la primera con alt P y la segunda con Control-B. En el caso de, de las regiones para renderizar o procesar, tenemos eh, una opción adicional para quitar esa región, que es con Control Alt B. Sin embargo, en el Clipping Region, haciendo Alt B nuevamente, recuperamos la región. Entonces, vamos a hacer uh, clic aquí, ¿de acuerdo? Y del cubo voy a tomar una sección pequeña. ¿De, él, ¿de acuerdo? Fijaros, ha dejado de verse toda la escena y solo tengo en vista esta parte de la sección no sé si lo llegáis a percibir en el vídeo yo lo estoy viendo directamente en la pantalla este este tramo de la cuadrícula se ve más claro que el resto vale porque por ahí va la sección de corte si yo me desplazo ahora veis que tenemos el cubo seccionado de la manera en la que he elegido hacerlo y veis la proyección de la sección que he querido ver ¿no? en, o, o sobre la que me he querido centrar. ¿De acuerdo? Voy a poner las teclas. Bien. Si yo hago Alt B, ¿vale? Se vuelve a, a, a la pista general, ¿vale? Y quita esa región de sección. ¿vale? Que, que he realizado esa región de recorte que, que he realizado la región de procesamiento es la misma película, yo puedo seleccionar una parte vale, y luego cuando voy a hacer un procesado o un renderizado con su tecla correspondiente que es F12, pues solo va a realizar la operación sobre la sección que he elegido para la, la región de renderizado lo que es importante es que tenemos que estar en la vista de cámara ¿vale? le doy al 0 y ya estoy en la vista de cámara esto es lo que se va a renderizar. Pero imaginad que yo de aquí solo quiero renderizar una parte. Entonces si hago con control B. Yo aquí puedo decir que quiero renderizar esta sección de aquí. ¿Vale? Y ahora si hago F12. Para que vosotros lo veáis. Porque a mí me abre una ventana nueva. Me vengo aquí a rendering. Es aquí, ¿no? F12. Y ahí lo tenéis, vale, se ha eh, renderizado única y exclusivamente la región que hemos elegido. ¿vale? Veis que está ahí, no? Bien, entonces para quitar ese marco, lo tengo que hacer con control alt B y ya se quita el marco. Y si yo renderizar ahora el F12, veis que ya me coge todo lo que abarca la cámara. De acuerdo? Bien, con esto. Esa parte de, de las vistas, porque en la navegación, en la sección de navegación, se contemplan en el manual de Blender todas las vistas. Recordar que teníamos la vista ortogonal, la vista en perspectiva, y entonces teníamos eh, vistas superiores, laterales. Podríamos hacer una configuración cuádruple mm, de la vista. ¿vale? Eh, me salgo de aquí del modo de cámara. Si yo vengo aquí a la vista, yo tengo la posibilidad de área y Toggle Quad View, que lo que me hace es eh, dividirme en cuatro secciones, en cuatro vistas distintas, la vista. ¿vale? Vuelvo a poner como estaba, Control-Alt-Q es la, el atajo de teclado. ¿vale? La siguiente sección dentro de Blender es el cursor 3D. Y ya tenemos un vídeo sobre el cursor 3D. No voy a entrar en detalle en él. La siguiente sección son los controles. Vamos con ella, ¿de acuerdo? Dentro del apartado de controles en la vista 3D, eh, tenemos lo que se denominan orientaciones de las transformaciones, que viene a ser este desplegable que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos diferentes opciones, que son global, local, normal, gimbal, view, o vista y cursor, vale y además nos permite eh, agregar algún tipo de eh, transformación de la orientación adicional de acuerdo bien En las orientaciones globales eh, el manipulador de navegación que tenemos aquí vale así como cualquier tipo de transformación se van a llevar a cabo siempre teniendo en consideración la disposición de los ejes del, del mundo o de la escena o el espacio de trabajo en el que estamos, ¿de acuerdo? De tal manera que va a considerar este eje de aquí como X, este como Y y el eje Z de arriba abajo, ¿de acuerdo? Cuando seleccionamos una opción local en lugar de global, lo que ocurre es que eh, se alinean los ejes de transformación al espacio del objeto seleccionado. ¿Vale? Cuando se rota un objeto, la dirección de, del manipulador local coincide con la rotación relativa del objeto, ¿vale? En los ejes globales. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo este eje, o sea, este, perdón, este elemento, lo roto un poco, ¿vale? La disposición local de sus ejes ya no es la del mundo. Entonces, si yo pongo aquí la disposición local y vengo aquí... Veis que la disposición de nuestro manipulador de, de desplazamiento varía y se ubica en base a cómo estaba originalmente en el cubo, pues su eje Z, su eje X, perdón, el rojo es el X y su eje Y o Y. ¿De acuerdo? Si en lugar de utilizar las coordenadas locales del propio objeto para realizar las transformaciones, utilizamos las normales, ¿vale? Aquí lo que va a utilizar van a ser las normales de las caras que ahora mismo coinciden por ser esto un cubo con, con las eh, locales de acuerdo pero no necesariamente tiene que ser así si tenemos un elemento con muchas caras en base a la cara eh, que eh, cada una de sus caras la transformación se va a realizar en función a la normal que la normal viene a ser como una línea en 90 grados saliendo eh, perpendicular a esa cara. ¿De acuerdo? En las orientaciones de transformación Kimball eh, viene traducido en, en castellano como cardán. Lo que utiliza es esta configuración que tenemos aquí. ¿Vale? Este modo de transformación. ¿vale? Utiliza un modo Euler. ¿vale? Está en alemán. Eh, en alemán es OI. ¿Vale? Euler. Y lo que permite es realizar movimientos en base a un único eje, basándose en transformaciones cardán. Echad un vistazo al manual y echad un vistazo a la Wikipedia, como dice el manual, donde os da muchísimo más detalle de esto. ¿vale? Pero bueno, viene a ser un, un movimiento en base a una configuración o una parametrización de los ejes. Donde eh, unos van a afectar sobre otros y el movimiento de, del objeto se va a realizar en un único eje. O sea, aunque están afectados varios, solo va a afectar en un único eje. ¿De acuerdo? Bien. Cuando seleccionamos la orientación de transformación local, o sea, de la vista, perdón. Lo que utiliza... El... Esperad que selecciono el objeto. Bien. Lo que utiliza... Son la disposición de los ejes según tenemos ahora mismo la vista puesta en, en Blender, ¿de acuerdo? Si nos encontramos en otra posición, pues toma como referencia eh, cómo se encuentra la vista, ¿vale? Y sobre esa eh, posición va a realizar el movimiento, ¿vale? Y finalmente el cursor 3D, ¿de acuerdo? Esto lo, lo vimos en su momento cuando estuve explicando el cursor 3D, no, aquí no, pero sí en los puntos de pivote, que es lo que viene a continuación. Eh, aquí lo que permite es realizar las transformaciones en base al objeto eh, cursor 3D, ¿vale? Y este cursor 3D, recordar que ya lo indicaba en el vídeo original, tiene también sus eh, coordenadas de rotación, eh, ubicación y escala, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esos parámetros, pues se van a realizar las transformaciones. Por defecto, Utilizamos global, aunque vamos a utilizar las diferentes los diferentes tipos de transformación según sean necesarios. ¿vale? Bien, podemos personalizar eh, orientaciones de transformación. vale Os lo comentaba. Tenemos aquí este signo más que nos permite personalizar una transformación, una orientación de transformación. Y eh, para ello, pues eh, podemos utilizar eh, otros elementos de tipo malla. ¿Vale? Para poder realizar las transformaciones. O sea, si yo considero que eh, según la disposición de este objeto, vamos a añadir un nuevo. ¿Vale? Aquí. Voy a añadir un, una malla, un cono, por ejemplo. ¿Vale? Y lo vamos a poner aquí. Imaginad que yo quiero realizar transformaciones, pero las quiero realizar en base a este objeto. ¿Vale? Aquí se me permite agregar, ¿Vale? Eh, un, una orientación eh, de transformación en base a ese objeto, pero que ha cogido, ha cogido el cono que es el que tengo seleccionado. Vale, yo esto lo, lo puedo quitar, puedo seleccionar el cubo, decirle que lo añada como referencia para las transformaciones, y ahora me puedo venir al cono y fijaros que la disposición de nuestro manipulador para realizar las transformaciones es la misma que tiene nuestro cubo, de acuerdo. Y con esto hemos visto toda la parte que tiene que ver con las transformaciones, ¿vale? O las orientaciones de transformación. ¿Qué otros controles tenemos? Bien, tenemos el punto de pivote. Os comenté ya algo sobre el punto de pivote en su momento en, en uno de los vídeos eh, de la sección de primeros pasos, creo recordar. O no, fue en el vídeo del cursor 3D. Bien, ¿los puntos de pivote qué son? Pues son... Puntos que vamos a utilizar de referencia eh, para realizar eh, pues, eh, determinadas acciones, ya sean transformaciones o cualquier otra acción. ¿vale? Por defecto, utiliza el punto medio, ¿vale? pero tenemos todas estas opciones, ¿de acuerdo? vamos a verlas poco a poco. La primera opción dentro de los puntos de pivote es el Bounding Box Center. En castellano, en Blender viene traducido como centro de volumen delimitador. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues si tenemos varios objetos en la eh, escena, al seleccionarlos, ¿vale? eh, cuando vamos a realizar cualquier transformación, lo que internamente hace Blender es crear una especie virtualmente, una especie de caja alrededor de los elementos que tenemos eh, seleccionados, lo más ajustada posible, ¿Vale? y además esos, esa caja sus ejes van a estar orientados en paralelo a los objeto, a los ejes del mundo vale y va a realizar el movimiento ¿vale? si yo hago por ejemplo una rotación perdonad lo vamos a ver mejor si yo pongo eso es el manipulador en la pantalla vale Util, eh, hace esa caja que os comentaba virtualmente y justo en el centro de, de ese eh, volumen ubica nuestro manipulador y realiza las transformaciones desde ahí. ¿Bien? Bien. Si lo que tomamos como referencia para el punto de pivote es el cursor 3D. Veis que nuestro manipulador se ubica allá donde está nuestro eh, cursor 3D. Y a partir de ahí realiza las transformaciones necesarias. ¿Vale? Cuando nosotros seleccionamos hacerlas. Si utilizamos eh, los orígenes individuales. ¿Vale? Lo que va a ocurrir aquí es que va a aplicar la transformación de forma individual a cada uno de los elementos que tenemos seleccionados. De tal manera que si yo ahora, por ejemplo, quiero rotar, veis que cada elemento rota en su posición, ¿vale? Voy a dar al botón derecho para anular eh, la rotación. La diferencia, por ejemplo, con, con el cursor 3D, que no lo hemos visto, es si yo quiero realizar la transformación, este elemento también está seleccionado. Cuando yo rote, va a rotar tomando este punto de referencia, ¿vale? ¿Veis? Botón derecho para anular. Y si selecciono el... Bonding Box Center, ¿vale? Va a moverlos en base a ese punto, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Eh, vuelvo a poner las teclas. Estoy grabando esto en varios días porque es un poquito largo el, el vídeo que estoy grabando. Y por eso no tenía las teclas puestas, ¿vale? Bien. Eh, continuamos. Ya hemos visto el Bounding Box Center, 3D Cursor, Individual Origins y eh, Median Point o el punto medio, es el que viene por defecto. Aquí, eh, ¿cómo actúan las transformaciones? Actúan de una forma muy parecida al Bounding Box Center, ¿vale? No va a crear un espacio o un volumen eh, Abarcando todos los elementos, sino que va a tomar los puntos de origen de cada uno de los elementos, y en base a eso eh, va a calcular el promedio, la, el punto medio de, de todos esos elementos, y ahí va a ubicar nuestro manipulador. ¿De acuerdo? Y en base a esa ubicación, pues vamos a, a realizar las transformaciones. Y todos los elementos se van a transformar en base a ese punto. ¿vale? Aquí lo veis. Es muy parecido, en este caso solo tenemos dos elementos y el punto coincide con el bounding box center, pero con un volumen de, de elementos diferente y con una disposición distinta, sí notaríamos la diferencia. Os he comentado que utiliza los orígenes de los objetos y esto es muy importante, porque si yo tengo los orígenes eh, ubicados en una posición diferente, vale, sobre la ubicación en la que estén esos orígenes, va a calcular el punto medio y ahí es donde va a ubicar nuestro manipulador. ¿Vale? pegaros una vuelta al manual que ahí viene un ejemplo visual bastante chulo ¿vale? y lo podéis ver ¿vale? y lo, nos queda eh, utilizar como punto de pivote el elemento activo os expliqué en un vídeo anterior eh, cuál es el elemento activo ¿vale? que es el que queda de todos los que tenemos seleccionados delimitado o marcado con un color naranja clarito y en base a, a ese elemento se van a realizar todas las transformaciones. Si yo quiero rotar aquí, pues se va a rotar en relación a nuestro elemento activo, que es el cubo Recordar que aquí nos chivaba cuál era el elemento activo en, en la escena. ¿vale? Y con esto tenemos todos los eh, puntos de pivote vistos. ¿vale? El siguiente controlador que tenemos es la adherencia. En inglés, snap es este icono que tenemos aquí en forma de imán. Cuando nosotros hacemos clic sobre él, lo estamos activando. Y además, este desplegable que tiene aquí al lado, lo que nos va a permitir es decir a qué queremos adherir, ¿vale? lo que tengamos en selección. Podemos realizar adherencias en incrementos, en vértices, en aristas, en caras, volúmenes, al centro de la arista, o a, arista, a una arista perpendicular. ¿Vale? ¿Cómo funcionan? Bueno, los incrementos lo que hace es tomar como referencia la cuadrícula del espacio, de la escena, ¿vale? Y la posición del objeto en esa cuadrícula. Y va a ir realizando incrementos según esté parametrizado en el desplazamiento. Por ejemplo, si yo cojo este elemento y digo de moverlo en el eje I, X, perdón, veis que va dando saltitos. Esto lo hemos visto en un vídeo anterior. ¿vale? Y va dando los saltos porque tenemos seleccionada esa opción de incremento. ¿vale? Dentro de esta opción de incremento podemos elegir una adherencia absoluta a la cuadrícula. Donde lo que va a hacer es adherir a la cuadrícula el elemento en lugar de adherir en incrementos relativos a la posición actual del elemento. ¿vale? Entonces, si yo marco aquí y selecciono mi elemento para moverlo, va dando los saltos, pero ahora está tomando como referencia la propia cuadrícula. ¿vale? El siguiente son a, a vértices. vale Y yo puedo adherir a un vértice de un elemento. Y se me despliegan todas estas opciones, que las vamos a ver luego un poco más adelante. ¿vale? Si yo cojo este elemento y lo pego por aquí, a ver si me permite hacerlo veis que se me va automáticamente buscando los diferentes vértices Ahora se está cogiendo el vértice trasero por ejemplo vale aquí el, el vértice inicial fijaros que me está marcando con un círculo naranja muy tenue la, a dónde lo estaba teniendo vale ahí es a este otro vértice y así sucesivamente si en lugar de seleccionar los vértices selecciono las aristas la adherencia es similar, ¿vale? ¿Veis que ese circulito naranja tenue se posiciona en las aristas y sobre esa arista va realizando el desplazamiento? Bien. También puedo hacerlo sobre una cara y al moverlo, ¿veis? El circulito naranja está justo donde está el puntero del ratón. Voy a ver si lo puedo poner en algún sitio donde lo veáis mejor, tal vez por aquí, ¿vale? La cara esa lateral. o a un volumen y eh, me lo ubica en base al volumen del cubo que tenemos ahí vale y lo va adheriendo fijaros que lo mete dentro del, del propio cubo vale lo está metiendo incluso dentro del cubo también podemos ir al eh, eje central vale y si yo lo muevo, me, o sea, aleje a la arista, al centro de una arista. Y como veis, el circulito ese naranja no se está moviendo por todo el, toda la arista, simplemente se posiciona en el centro de ella. Es ahí a donde me lo va a adherir, ¿de acuerdo? Y si me vengo aquí a, un, a una arista perpendicular, es lo mismo, ¿vale? Lo dejo en incrementos y voy a desactivar la delencia. Es posible que entremos más en detalle sobre ella cuando ya vayamos a trabajar sobre ella, porque si no este vídeo se me va a hacer eterno. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir eh, un poquito más deprisa. El siguiente controlador que tenemos a la vista es eh, la edición proporcional. Eh, para que podáis ver el efecto que tiene la edición proporcional y lo podáis entender, lo que voy a hacer es eliminar lo que tengo en pantalla. Y os voy a poner un plano y lo voy a subdividir. ¿De acuerdo? Entonces todo esto lo quitamos con X, eliminamos, mayúsculas A, incluyo un plano, lo voy a escalar para hacerlo así, más grande, y voy a entrar en modo edición y lo voy a subdividir. ¿Vale? Y le voy a dar 10 subdivisiones, más o menos. Sí, yo creo que es suficiente. ¿De acuerdo? Voy a seleccionar la herramienta tweak ¿vale? de selección para que podáis ver lo que ocurre. Bien, os comentaba, este botón de aquí activa la, la edición proporcional, ¿de acuerdo? ¿Y en qué consiste? Nos va a permitir realizar modificaciones sobre una malla de una forma más suave, ¿vale? Eh, para que lo entendáis. Si yo cojo este vértice de aquí, este nada más, y lo desplazo, si no tuviese la edición proporcional, el vértice se movería solo, el resto de los vértices no lo acompañarían y quedaría pues ahí una punta, ¿no? Con la edición proporcional lo que va a ocurrir es que el resto de vértices que están junto a este lo van a acompañar, ¿vale? Si yo pincho y arrastro, bueno, veis que hay un circulito. Ese circulito lo puedo... Eh, hacer más grande o más pequeño con la rueda del ratón si tiro hacia mí lo hago más grande y si lo llevo más hacia eh, en contra mía pues lo hago más pequeño de acuerdo lo vamos a hacer así grande para que lo veáis veis yo estoy tirando del, del vértice que me interesa mover pero todos los vértices que hay alrededor lo acompañan ¿vale? hace un movimiento más suavizado ¿vale? y este movimiento se puede parametrizar también voy a dar el botón derecho para anular ¿vale? ¿Cómo se parametriza? Con este desplegable que tenemos aquí. Aquí tenemos los diferentes, las diferentes propiedades que podemos llevar a cabo para a, aplicar la, proporción, la edición proporcional. ¿vale? Entonces, eh, con Smooth, que es eh, suave, que era la, la opción que teníamos predeterminada, ya habéis visto el efecto que ha hecho. Si yo cojo Sphere, ¿vale? que es esfera, y hago el mismo ejercicio que antes, fijaros que el, el movimiento... Eh, el, el acompañamiento de esos vértices es distinto, ¿vale? Se adapta un poco más como si hubiese una esfera por debajo del plano, ¿no? Eh, voy a hacer control Z para deshacer y si cojo, por ejemplo, eh, eh, Sharp, que es eh, eh, grave o afilado, ¿vale? Y tiro de él, fijaros que voy tirando de él, el resto lo acompañan, ¿vale? De, para, tratando de hacer ese movimiento de una forma suavizada, pero manteniendo la configuración que hemos elegido de agudo, de agudeza, ¿vale? Y así con cada una de ellas. Jugad un poco con esto, es interesante. Y vais a poder ver de esta manera eh, cuál es la que más os puede convenir en un determinado momento a la hora de realizar modificaciones. ¿Cuándo nos interesa hacer esto? Pues cuando queremos hacer una modificación en una parte de una malla, ya tenemos una malla avanzada, compleja y nos interesa que no quede deformado todo lo que tiene alrededor y utilizamos este tipo de herramientas que nos va a permitir realizar esas pequeñas modificaciones, modificaciones leves eh, y, y el resto de la malla se va a adaptar y no se va a deformar. ¿De acuerdo? Quito la, proporción, la edición proporcional. Con esto ya hemos visto todos los controles y ahora vamos a pasar a la visualización. Este icono nos va a permitir seleccionar qué tipos de objeto queremos llegar a ver en la escena o dejar de ver en la escena en un determinado momento. ¿Vale? De tal manera de que si yo quito el ojito que tengo aquí marcado, ahora mismo solo tengo un objeto y es tipo malla. para que veáis que desaparece yo le doy aquí y se va de la escena. No significa que haya desaparecido, se haya eliminado o borrado. Simplemente deja de verse. El objeto está ahí. Si le vuelvo a dar, aparece. ¿De acuerdo? Y además, tengo esta otra opción de aquí, que lo que me va a permitir es elegir si yo quiero poder seleccionar o no el objeto. ¿Vale? Si yo quito esa marca y le doy al objeto, estoy haciendo clic. No lo estáis viendo. He vuelto a quitar las teclas. Las vuelvo a poner. Bien. Si yo hago clic aquí, veis que mi objeto no se selecciona, ¿vale? Y en el momento que aplico esto nuevamente, al hacer clic, ya, sí, ¿de acuerdo? No tiene mucho más misterio. Eh, además, tenemos otra opción. Son estos de aquí, que son los manipuladores, ¿vale? Los manipuladores que podremos ver o dejar de ver en un momento determinado, ¿vale? Manipuladores de navegación, de las herramientas activas, del objeto activo, vale, Mani eh, pobladores de, manipuladores de objeto, vale, y también tenemos esta opción de aquí que son los superpuestos, creo que lo traduce Blender al castellano, u overlays, vale, los bipol overlays. Estos son eh, todas las cosas que tenemos en la pantalla de, de la vista 3D que está superpuesto a, a la escena, ¿vale? Por ejemplo, este texto que tenemos aquí está superpuesto a la escena. Yo puedo eh, poner el plano por allí, ¿veis? Y el texto está superpuesto al plano, está superpuesto en la escena, ¿vale? Esto de aquí igual, si yo me llevo esto aquí, veis que está superpuesto igualmente. ¿Vale? Y nuestro querido cursor 3D también está superpuesto en la escena. Allá donde esté el cursor 3D aparecerá por encima de todo lo que haya en la escena. ¿Vale? Y aquí, en View por Overlies, puedo configurar qué es lo que quiero ver o dejar de ver en, en un determinado momento. Tanto es así que puedo dejar de ver el suelo, por ejemplo, ¿vale? Y de esta manera quitamos esa cuadrícula que hay en el fondo. O la puedo volver a añadir. ¿Vale? O bien el cursor 3D, que ya os lo expliqué en el vídeo del cursor 3D. Si yo doy aquí, el cursor 3D deja de verse. El, la, el, el text info, la información textual, que es esto que tenemos aquí. Si yo le, le doy aquí, desaparece. Si lo vuelvo a dar, aparece nuevamente. Y con las estadísticas ocurriría lo mismo. ¿Vale? Me mostraría estos tipos de datos que, que bueno, pues están ahí. ¿Vale? Y con cada uno de ellos exactamente igual. Y ya, eh, para acabar, queda esta parte de aquí, que esto afecta a cómo vamos a ver las, eh, los elementos en pantalla, ¿vale? Estos eh, son eh, los rayos X. Los rayos X, para que los podáis entender, lo que voy a hacer es añadir un nuevo elemento a la escena, por ejemplo, un cono, ¿vale? Lo vamos a poner ahí. Y como veis, allá donde veo el cono, no veo la parte del, del plano, ¿vale? Porque me lo tapa el cono. Con los rayos X, al hacer clic sobre él, veis, me lo pone así como un poco eh, difuminado y puedo ver tanto el plano por detrás del cono como el propio cono y todos los elementos ¿no? que hay ahí. Y eso me va a permitir, pues en un momento determinado, en realizar manipulaciones teniendo eh, una visión eh, del resto de objetos que acompañan la escena, ¿vale? Aparte de tener esto marcado, esto puede ir acompañado de estas otras cuatro opciones que tenemos aquí, o bien no. Eh, yo puedo tener esto habilitado o deshabilitado y luego estas opciones eh, que, que o tengo una o tengo otra o tengo otra, ¿vale? Para verlas voy a quitar los rayos X, ¿vale? Esta de aquí lo que nos va a mostrar son las mallas de los elementos ¿vale? y, y es lo que estamos viendo. El elemento seleccionado nos muestra sus mallas. ¿vale? No vemos el material del elemento, no vemos eh, la superficie del plano ¿no? o las caras del, del cono. Están ahí, eh, que no las vemos no significa que no estén. Esta opción de aquí es... Eh, la que viene por defecto en Blender, seleccionada, que nos va a permitir ver el material tal cual, ¿vale? Aquí lo que aplica es un, un, una previsualización de materiales, ¿vale? Y para ello utiliza el motor de renderizado de Eevee ¿vale? Y aquí si tuviésemos materiales aplicados y demás con ciertas características, pues si fuera metal o si fuera... Eh, un material rugoso o demás aquí podríamos ver esas características y aquí utiliza el motor de renderizado eh, que tengamos eh, configurado por defecto ¿vale? y ya la siguiente sección es la región de la barra de herramientas ¿vale? y la región son las dos que nos quedan del la, el panel lateral ¿vale? En la barra de herramientas tenemos eh, diferentes opciones vale, y van a variar en función al modo en el que nos encontremos. Lo hemos estado viendo antes, al principio del vídeo, con, con la explicación sobre los diferentes modos dentro de la vista 3D. vale. Si yo selecciono el modo de edición, veis que aquí cambian los, los iconos y me pone las herramientas eh, de la edición 3D. Voy a poner esto aquí para que no me coma máquina. O bien, si pongo el modo de esculpido, me pone las herramientas de esculpido. En el modo objeto, eh, ya hemos visto todo, prácticamente todas las herramientas que tenemos aquí. Tal vez la única que no hemos llegado a ver ha sido esta herramienta. ¿vale? Y esta herramienta lo que me permite es realizar tomas de medidas. ¿vale? Si yo selecciono esto aquí, esto, me permite hacer una acotación. Y en esa acotación me está diciendo ahora, por ejemplo, que tengo 2,5 metros de distancia. ¿De acuerdo? Control-Z, desa. El resto de opciones las hemos visto ya. ¿Vale? Entonces no voy a entrar en detalles sobre ellas. En la barra lateral, ¿vale? que sacábamos con la tecla N... Por cierto, este panel, en un vídeo anterior os dije que con la tecla T se esconde o se muestra. ¿Vale? y aquí con la tecla N sacamos el panel lateral en el panel lateral lo que tenemos es un panel compuesto por tres pestañas esta de aquí es una pestaña que viene añadida por el, la herramienta que tengo yo instalada en Blender para mostraros las pulsaciones de las teclas pero viene por defecto View Tool y Item vale en, en Item, eh, lo que vienen eh, son los parámetros de transformación del elemento que tengamos seleccionado en este momento. ¿vale? Si yo selecciono el cono, sus parámetros de transformación. Y si selecciono el, el plano, sus elementos de transformación. Aparte de sus dimensiones también. ¿vale? En Tool, lo que nos muestra es la herramienta que tenemos activa en este momento de nuestro panel de herramientas. ¿vale? De nuestra barra de herramientas. Si yo selecciono aquí, veis que aquí ha cambiado. Y me muestra las propiedades de la herramienta seleccionada también. ¿Vale? Aquí igual. Y se si selecciono el movimiento, pues el movimiento. ¿Vale? Y en View lo que tengo son parámetros relativos a la vista. ¿Vale? Tengo la distancia focal, por ejemplo, o... Una opción para hacer un recorte del, del inicio y el fin, para ajustar rangos de medidas mínimos y máximos, para limitar el rango visible de, al área entre dos planos ortogonales, ¿vale? O la cámara local o la región de procesamiento, ¿vale? Que también hemos estado viendo. También tengo opciones del cursor 3D, ¿vale? Y, y algunas opciones más, ¿vale? Y esto es lo que tenemos en el panel lateral, lo oculto. Y yo creo que con esto nos queda solo el renderizado de la vista. El renderizado de la vista se usa eh, para previsualizar renderizados rápidamente. Yo puedo venir aquí y renderizar una imagen con la taja de teclado de F12, renderizar una animación, que son varios fotogramas, ¿Vale? control F12, renderizar audio, ¿vale? ver el, la vista de, de renderizado y la vista de animación, ¿vale? son estas opciones de aquí, y con esto tenemos visto todas las opciones de, que se muestran en la vista 3D, en el editor 3D, muchas de ellas ya las hemos visto, lo que no habíamos visto, he entrado en detalle en ello. Nuestro vídeo se ha hecho eterno, ¿vale? Voy a tratar de poneros en la descripción todos los capítulos y apartados dentro de este vídeo, por si os interesa ver algo puntual o concreto, que podéis acceder a ello directamente. Eh, si os has ha aguantado hasta aquí, hasta el final del vídeo, muchísimas gracias por estar ahí. Eh, y nada, eh... Si te parece que, que está bien explicado y demás, te agradecería que te suscribieras al canal o que le dieras al like al vídeo, ¿vale? Así que nada, chicos, chicas, muchísimas gracias por vuestra paciencia. Un abrazo, sed buenos y portaros bien.